no Al pensar que el campesino ya no puede entrar Vale nada. Campesino, campesino, no te rindas, no te rindas Campesino, campesino, no te rindas, no te rindas Con no la esperanza que un día, hombre no cambie la vida Con no la esperanza que un día, hombre no cambie la vida Gamaliel Arrieta Nena, con la mano maltratada y su ropa bien sudada, se cultiva la comida y alimenta la ciudad. Ciudad. Campesino, campesino, no te rindas, no te rindas Con la esperanza que un día, hombre no cambie la vida Con la esperanza que un día, hombre no cambie la vida